Muy buenas a todos, sean bienvenidos a Mundo Terapia. El día de hoy les traigo un video acerca de la historia de la terapia ocupacional, en el cual intento explicar de manera sencilla el trayecto que nuestra disciplina ha debido recorrer desde sus inicios hasta la actualidad. Para ello, y pensando en nuestra capacidad de atención, he dividido esta entrega en dos partes. La primera abarcará los antecedentes previos a la creación de la terapia ocupacional y la segunda a los sucesos propios de nuestra disciplina. A pesar de que intento exponer la mayor cantidad de información posible, por motivos prácticos hay ciertos aspectos que definitivamente no pudieron ser profundizados. Por último, debo advertir que la calidad visual de esta entrega no es necesariamente la mejor de YouTube, pero les prometo que a medida que avancemos con el canal, tanto los medios como las formas mejorarán sustancialmente. Sin más preámbulos, comencemos. Historia de la terapia ocupacional. La verdad es que nuestra huella en la historia posee una data que es relativamente reciente en términos históricos. Y como antecedente relevante y quizás como el principal antes antepasado, eh, tiene el tratamiento moral. Pero ¿qué es el tratamiento moral y de dónde viene? Tenemos que contextualizar un poco. En los años 1700 más menos, en Europa, los llamados enfermos mentales tenían una conceptualización que surgía de dos creencias básicas. La primera era la fundamentación religiosa que la iglesia tenía acerca del origen de la enfermedad mental y por otro el, el consenso social y político de que por estar locos se perdía la condición humana. La confluencia de ambas creencias condenaba a los enfermos mentales a ser víctimas de una sistemática violación de sus derechos humanos, pues como mencioné, su condición no era humana, sino más cercana a la de un animal. Esto incluía tortura, golpes, confinación, inmovilización y un sinnúmero de otras prácticas que abiertamente implicaban maltrato y violencia. Ante este panorama y forma de actuar, la psiquiatría de ese entonces realiza una serie de cuestionamientos que más o menos podríamos clasificar a buenas y a primeras como éticos y morales, o al menos por ahora lo vamos a considerar así. Entonces, en contraposición al origen religioso de la enfermedad mental, el tratamiento moral supone que el origen de este está en las presiones externas y en los hábitos incorrectos que posee el individuo o ambiente social. Por tanto, para corregir esta locura, lo necesario es elaborar un plan que contemple ejercicios, trabajos manuales, la estructuración de la rutina, los oficios, la música y otros. Cualquier persona que esté medianamente familiarizada con el mundo de la terapia ocupacional podría vislumbrar un esbozo primario de lo que es la ocupación. A través de estas prácticas, se presume que el tratamiento moral otorgaría eh, una visión humana de lo que sería el tratamiento psiquiátrico, pero la verdad es que no es cierto, asumirlo sería un error. La crisis que mencionamos hace unos segundos y el choque entre estas dos visiones tiene por objetivo modificar la forma y no el fondo del tratamiento. En este sentido, la locura que se pretendía curar con una nueva actitud rescatando la parte racional del enfermo mental que seguía presente a pesar de su condición de loco aún necesitaba el apoyo de las viejas prácticas. Lamentablemente para el enfermo mental esto implicaba entre otras cosas el encierro la dominación, la lógica manicomiel y la autoridad del médico. No solo seguían presentes, sino que además eran reforzadas y fueron perpetuadas. Sin embargo, queridos auditores, esta parte un poco más oscura de la historia es precisamente parte de otra historia. Así que nos vamos a sentar nuevamente en lo que tiene que ver con el tratamiento moral y la terapia ocupacional. El tratamiento moral surge en Europa a finales del siglo XVIII como respuesta a la práctica habitual en psiquiatría que ya hemos visto con anterioridad. Si bien se asume que fue Philip Pinel el pionero de este movimiento transformador en Europa, Vicenzo Chiarugi ya había dado luces años antes que Pinel de prácticas constitutivas del tratamiento moral. De hecho este último reconoce la influencia que Chiarugi tuvo en su trabajo. A ambos se le atribuye eh, como principal acto de irrupción eh, del tratamiento moral el retiro de las cadenas a los enfermos mentales de sus respectivos hospitales para reemplazarlas por la gama de actividades que mencionamos con anterioridad, ¿verdad? Eh, sin embargo, en este punto me es necesario mencionar y, y necesario destacar el hecho de que lo moral en el tratamiento tiene que ver más con un conjunto de buenas prácticas psicológicas que con buenas prácticas éticas. Teniendo esto en mente, el tratamiento moral entonces que fue gestado eh, gracias al trabajo de Vicenzo Cherugi y de Philip Pinel fue fuertemente impulsado en Europa por este último, por Pinel, eh, gracias a la colaboración del comerciante y filántropo eh, William Tuke me parece que así se pronuncia su apellido estos dos personajes eh, hicieron una tarea de lobby y de, y de implantación de las lógicas del tratamiento, del tratamiento moral en Europa hasta que con el devenir del tiempo esto llega a, hacia Estados Unidos de esta manera en 1756 se crea el hospital psiquiátrico de Pensilvania, cuyo primer médico años después fue Benjamin Rush quien además es un antepasado de un conocido bastante íntimo en la terapia ocupacional que es William Rush Danton. Ambos son bastante importantes en la historia de la psiquiatría estadounidense porque al primero se le, se le atribuye la paternidad de la psiquiatría estadounidense propiamente tal, mientras que al segundo eh, ha sido reconocido como el padre de la terapia ocupacional. A su haber, Danton posee la publicación de dos libros que son bastante relevantes para la profesión. En eh, 1915 publica Terapia Ocupacional, un manual para enfermeras, mientras que en 1919 Va a publicar un libro que lleva por título Terapia de reconstrucción Que es reconocido hasta la actualidad O al menos hasta donde yo pude revisar la, la literatura Es reconocido como el primer documento Que plasma los principios básicos de la terapia ocupacional Muchos de ellos vigentes hasta el día de hoy Con la aparición de Benjamin Rat Y con el transcurrir del tiempo Varios eh, pioneros en la psiquiatría de la lógica del tratamiento moral en Estados Unidos se van a agrupar y van a formar lo que se conoce como la Asociación de Superintendentes Médicos de Instituciones Americanas para Enfermos Mentales. Esta eh, asociación tiene un híbrido entre el superintendente que era quien ejercía eh, el, la intervención del enfermo mental y del médico que eh, estaba para supervisar Con esta mezcla se le da como más objetividad y más peso al tratamiento. Bueno, esta asociación fue la principal vía de implantación del tratamiento moral en los Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué es lo que plantea esta asociación de superintendentes y por qué en definitiva se vuelve tan relevante en la historia? Básicamente es que existe, ellos plantean que existe una eh, relación entre el mundo exterior y nuestro cerebro y que de la interacción de ambos, mediada por los inputs que el ambiente entrega al cerebro, se originan procesos básicos como eh, las operaciones mentales, el conocimiento y las ideas. Por tanto, nosotros podemos decir que la enfermedad mental se va a basar en las relaciones que la mente y el intelecto tengan con el medio que rodea a una persona en particular. De esta manera, las operaciones mentales, el conocimiento y las ideas van a tener un origen en la sensación transmitida al cerebro desde el mundo exterior, por lo que las tensiones sociales, la desorganización del entorno y la desorganización de las emociones va a provocar como respuesta... Eh, que las sensaciones resultantes de ese input sean desorganizadas y por tanto va a provocar o va a dar lugar para que ocurran trastornos del juicio, alucinaciones, lapsus de memorias con la salvedad de que la función intelectual estaría intacta por tanto de a partir de esa función intelectual es que se plantea el tratamiento moral y la manera apropiada de intervenir sobre esta respuesta del cerebro al ambiente es la estructuración de la rutina en base al trabajo. Además del tratamiento moral, existe otro movimiento relevante en la génesis de la terapia ocupacional y que va a nutrir un poco la filosofía de la, de la terapia ocupacional. Y este es el movimiento de artes y oficios, que va a estar representado principalmente por John Ruskin y por William Morris. En resumidas cuentas, lo que plantea este movimiento es eh, ensalzar, por un lado, el proceso y la creación de los productos manufacturados por artesanos, a la vez que se va a oponer fervientemente a la producción industrial. ¿Por qué? Porque, eh, a la base de esta posición económica y política, se argumentaba que el trabajo artesanal constituía el orgullo y la dignidad del artesano, mientras que la producción industrial, por contraparte, va a deshumanizar el trabajo y va a desligar los valores culturales del trabajador respecto de su contexto histórico. Es... Tiene muchas más críticas, pero me parece que lo medular es lo que le acabo de mencionar. En esta línea, entonces, es posible utilizar el trabajo artesanal como método educativo o terapéutico, en la medida en que este trabajo se relacione directa y estrechamente con la felicidad del individuo. Por tanto, para muchos, esta lógica se resume con la idea de que el trabajo es salud. Desesperarse, sumarse ante el viento la hierba de inclinarse a devolver